a continuación unas palabras que transitan los corredores de mi mente, dedicadas a todas aquellas personas que se esfuerzan a diario por lidiar con sus horrores mentales y emocionales. Corredor. Recuerdo, como si de un sueño se tratase ese viejo corredor, de longitud indefinida, perdido entre la niebla de la noche y la luz de un tubo de poco florecer. En lo que parece ser un extremo se encuentra una escalera que lleva a un entrepiso. Tiene un balcón. Allí, una oscura figura con un vestido gris largo se cierne sobre mi cabeza. Su mirada penetrante no permite que aleje la vista de semejante criatura. Sus alaridos... Con sus alaridos puedo sentir mi alma correr en la dirección opuesta, mientras mis pies yacen inmóviles ante su presencia. Puertas que conducen, y no, a otros oscuros cuartos, y más allá, una puerta que se abre y que deja pasar hasta la menos osada de las criaturas que albergan el inconsciente. En aquel camino de hielo frágil patino, casi levitando hacia la nada, hacia donde la niebla es más espesa y las luces parpadean infinitamente. La muñeca de trapo cae de la mesa y un avión de papel llega al suelo sin accidentes. Es entonces cuando me doy cuenta. Noto que me muevo. La sangre brota sin consuelo. Me quedo dormido, dormido en el sueño. La grieta es profunda y por allí pasan extraños horrores sin fin. El sueño dentro del sueño. El recuerdo de un recuerdo que no es claro, pues la niebla lo ha tomado todo ya. Calla, calla, vil ser de las alturas. Aléjate, aléjate de mi cama, te imploro, criatura del inconsciente. Si tanto deseas mi tormento, ve por sus responsables, le dije con voz ahogada. Mañana será otro día. Con un nuevo sueño vendrán más horrores primigenios. Solo resta esperar. Firme en aquel pasillo que une diferentes construcciones. Aquel pasillo maldito que atraviesa mi historia.